Eh, soy Carlos Veas eh, y vengo del de Istmo de Tehuantepec, en, en Oaxaca. Eso se encuentra en el sureste de México, es una de las regiones más ricas en viento a nivel mundial. Y eso ha significado que en los últimos 10 años estemos sufriendo una verdadera invasión. Eh, se han establecido en nuestra región hasta ahora eh, 14 parques eólicos. En su mayoría cuentan con la inversión de empresas transnacionales de capital español como ACCIONA, Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Prenial. Esas empresas han estado adquiriendo tierras a través del soborno a través de la violencia y de los engaños, y hasta ahora han eh, ocupado, a través de contratos de leoninos, aproximadamente unas 12.000 hectáreas. Ello ha significado un despojo legalizado de tierras de comunidades indígenas, fundamentalmente en este caso comunidades minizá, zapotecas, y ha traído como consecuencia graves confrontaciones, represión y un osegamiento constante en contra de los opositores. Es importante que denunciemos que las empresas nacionales españolas están utilizando métodos violentos, incluso la contratación de pistoleros ligados al narcotráfico, al crimen organizado, con tal de debilitar la oposición, con tal de Frenar la resistencia de los pueblos indígenas del ismo de Teguante Pino. ¡No se la comida, señores! ¡Yo estoy muy dolida por mi pueblo! ¡Porque la comida se está quitando! ¡Nos ha dejado de muerte en vida, madre! ¡Escúchanos, paisanos! ¡Porque la comida lo que queremos, la gusta, comida, la comida, comida. tenemos del mar! ¡Es que vamos a perder inútil! Hasta ahora eh, hemos venido enfrentando esta situación con movilizaciones constantes, hemos hecho denuncias a nivel nacional, hemos realizado acciones de carácter legal, eh, denuncias también en los medios y hemos realizado visitas hacia algunos de los países donde se están eh, donde residen las empresas o los inversionistas que están detrás de esos proyectos eólicos. Eh, es importante señalar que del 1.2 gigawatts que se está produciendo ya de energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, el 100% de esa energía está destinada a grandes empresas transnacionales, como FEMSA, que es la que produce Coca-Cola, CEMEX, que es una empresa transnacional del cemento, Walmart, es decir, el, la energía barata y supuestamente limpia que se está produciendo a costa del despojo de nuestros pueblos está siendo canalizada para atender las necesidades de energía de empresas muy grandes, incluso de ellas contaminantes, como es la empresa cementera CEMEX. En los últimos meses la resistencia indígena, principalmente de los pueblos sicots, los pueblos guaves o mareños, ha crecido frente a la amenaza que significa la construcción del parque eólico de San Dionisio del Mar, el cual pretendía establecer 132 superaerogeneradores, es decir, torres de 80 metros de altura, en una barra que divide al mar de, una, de un sistema lagunar, que ha sido fuente de alimento para las familias de pescadores indígenas desde hace cientos de años. Esta movilización ha ido creciendo y ganado la solidaridad de amplios sectores de la sociedad civil mexicana y también ha contado con la solidaridad activa de pueblos de diferentes lugares. Es importante señalar que detrás de este proyecto que tiene una inversión de aproximadamente 1.100 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de unos 700 millones de euros, ¿sí? estamos eh, encontrando que hay una, un holding internacional que incluye capitales holandeses, australianos, españoles e incluso mexicanos. Este holding, eh, llamado Mareñas Renovables, se construyó o se constituyó a partir de la compra fraudulenta de tierras de la empresa Prenial, una empresa española, que falsificó actas, sobornó autoridades para conseguir permisos y una vez que realizó toda esta serie de acciones ilegales, principalmente hacia el año 2009, el año 2011 vende sus derechos a, una, a un holding mayor que al tratar de ejecutar la obra se encuentra con la resistencia de las comunidades a partir de que estas desconocen lo que el, el contenido del proyecto y sus alcances. Esta movilización alcanzó a más de 15 comunidades de pescadores, tanto zapotecos como guaves, y cots y vinizá, y dio lugar a fuertes enfrentamientos con la policía. El 2 de noviembre, que es un día sagrado para los mexicanos y en particular para los indígenas, porque es el Día de los Muertos, ese día la policía del Estado atacó a una barricada de indígenas zapotecos y detuvo a nueve de ellos, incluyendo dos mujeres. Eh, en ese momento cabe señalar que las mujeres son las que han encabezado esta lucha, las mujeres indígenas. Para que sepa este gobierno, en esta colonia de Alba Obregón estamos muriendo. ¿Por qué? Porque en el mar estamos viviendo, aunque sea pescadito, camaroncito, que estamos comiendo aquí, estamos viviendo que en este pueblo. No tenemos miedo, no tenemos armas, no tenemos... Aquí vamos, estamos en este pueblo, porque mi papá es campesino, es... nosotros es campesina, nosotros puro totopo lo hacemos aquí, no tenemos dinero suficiente como la comisariado El Frido. Ella Viendo esta gente por pequeños dinero que viene nosotros no queremos dinero aunque sea un poco de maíz, de frijol, de calabacita aunque sea pero estamos viviendo en este pueblo de la colonia Álvaro Obregón. En ese momento la comunidad de Álvaro Obregón en, en el municipio de Cuchitán reaccionó y logró detener a varios policías y ante la amenaza de quemar los vivos los presos fueron regresados a sus casas, a su pueblo. Es decir, se ha dado una resistencia muy fuerte, no solamente en la comunidad Guave de San Dionisio del Mar, sino principalmente en la comunidad de Álvaro Obregón, donde el día 7 de noviembre logramos expulsar a la empresa Mareña Renovables. Sin embargo, la empresa ha tratado de regresar junto con la policía y el 2 de febrero de este año volvieron a ingresar con cientos de policías y una vez más, la comunidad logró repeler esta agresión. A través de estas acciones de resistencia y de acciones legales, logramos expulsar por lo pronto o frenar esta primera etapa de este parque que sería el más grande de América Latina. Sin embargo, la amenaza persiste, ya que hace eh, un, unos pocos días, a principios de este mes de mayo, la empresa anunció que se retiraba ya de la barra de Santa Teresa. Eso es un triunfo indiscutiblemente, sin embargo, quisiéramos señalar que la empresa está amenazando con ingresar a otro territorio en la misma zona. En los últimos días, la lucha más fuerte se ha dado en contra de otro parque. Este lo está tratando de construir la empresa Unión Fenosa Gas Natural con capital de una institución financiera catalana que se llama La Caixa. La, detrás de Unión Fenosa y de La Caixa hay un proyecto depredador que significa despojo para las comunidades zapotecas que pretenden construir un parque eólico en un lugar llamado Playa San Vicente y para ello están utilizando, y es importante que se sepa, pistoleros sicarios que están hostigando, amedrentando y persiguiendo a los opositores. Hace unos cuantos días, el 19 de mayo, fue eh, en un acto de hostigamiento, fue eh, eh, secuestrada Sara Bartolo, hija de uno de los dirigentes de la oposición, un dirigente zapoteco, y en este caso ya fue liberada, pero hay un, una, un clima constante de amenazas de muerte, de persecución, de agresión policíaca, como la ocurrida el 26 de, de marzo, donde es importante señalar que nuestros pueblos ya perdieron el miedo, han enfrentado a la policía, y el saldo de policías heridos, y de algunos gravemente heridos, es mucho mayor al saldo de indígenas que han sido heridos. Es decir, hasta este momento, en una lucha de cuerpo una lucha física, los pueblos han salido avante. Sin embargo, frente a esta resistencia, el peligro de una represión selectiva es muy grande y varios de nosotros hemos estado sufriendo amenazas de muerte y varios de los dirigentes han tenido que salir ya de la región. Entonces, es la situación que estamos enfrentando en el Istmo de Tehuantepec con esta nueva invasión colonial, dirigida por empresas eh, españolas fundamentalmente, aunque también hay empresas francesas como Electricité du France, ¿sí? está también eh, empresas japonesas como la Mitsubishi, está eh, eh, involucrado también una empresa italiana muy poderosa que se llama Enel, que es eh, socia de alguna empresa española que se llama Prenial, es decir, tenemos una confrontación muy fuerte con un conjunto de empresas transnacionales, de grandes corporaciones, que están produciendo energía supuestamente limpia y barata para las grandes transnacionales, están cobrando los bonos verdes, ¿sí? y lo único que le están dejando a nuestros pueblos es confrontaciones, pérdida de capacidad productiva, porque por ejemplo el Parque Eurus que ya opera en el pueblo de La Venta, del municipio Cuchitán, de en 1.100 hectáreas, se estableció en una zona que era un campo de riego, con alto valor productivo y económico, donde se producían alrededor de 10.000 toneladas de alimentos al año. Ahora ya no se producen alimentos, se produce energía muy barata para una transnacional cementera. Y unos, unas cuantas decenas de campesinos reciben una renta anual y, la gran mayoría de los jóvenes ha tenido que emigrar. Esa es la tragedia que están generando las empresas españolas y también el capital catalán en nuestras tierras. Venimos a denunciar esta escalada de violencia y a llamar también la solidaridad de los pueblos de España, de los pueblos de Cataluña, para eh, frenar ese despojo, frenar estos proyectos de muerte que con el pretexto de la economía verde y de que salvemos al planeta, están destruyendo los últimos resquicios de economía campesina, de cultura indígena y de medios ambientes no alterados. De, de los impactos ambientales eh, encontramos que hay una alta concentración ya de aerogeneradores en la zona. Estamos hablando de alrededor de unos 1.300 aerogeneradores que ya están establecidos en la zona. Eh, una gran cantidad de ellos son eh, de producción española, pero también hay de producción danesa, de la empresa Vestas. Esos aerogeneradores están establecidos en uno de los principales corredores de aves de, que viajan, migran de Norteamérica a Mesoamérica en época de invierno. De los pocos empleo, empleos que ha generado el, el funcionamiento de estos parques eólicos, una de, de las plazas destinadas a personal nativo es el de levantar aves, cadáveres de aves. Es decir, los, las empresas elaboraron estudios de impacto ambiental que no toman en cuenta que esta es una de las zonas de tránsito de aves migrantes más importante del mundo. Y la alta mortandad de aves es uno de los impactos que está teniendo el, este, este tipo de proyectos. Otro, otro de los impactos es de que cada aerogenerador opera con alrededor de 300 a 400 litros de aceite y que tiene que ser renovado. Y se han encontrado en ríos y en las lagunas de la región eh, cuerpos contaminados con aceite que es eh, derramado por alguna de estas empresas. También la población de la venta está quejándose del de ruido que generan estos aerogeneradores. Es decir, hay todo un conjunto de impactos donde se nos hace creer que esto, digo, aparte de que los la producción de para producir aer aerogeneradores se utiliza acero, se utilizan materiales que son extraídos de minas y que tienen ya de por sí un alto contenido de contaminante. ¿no? Pero detrás de esta idea de una industria que genera energía limpia se encuentra toda una serie de mitos que hemos estado denunciando. No se generan empleos realmente, ¿Sí? la energía no está que se produce, no está sirviendo para bajar los costos de los consumidores. Una de las luchas más importantes que tenemos en la región del Istmo de Tehuantepec es en contra precisamente de las altas tarifas eléctricas y como paradoja pudiéramos decir que a 120 metros de una escuela telesecundaria que se ubica en el pueblo de La Ventosa, se está estableciendo un parque eólico y esa escuela telesecundaria no tiene electricidad, es decir, eh, tenemos grandes paradojas. No solamente hay divisionismo, despojo de tierras, eh, represión, desplazamiento de población y de productores, sino que tam también tenemos una gran carga de cinismo. Sí ¿no? El negocio verde es un negocio sucio. Ahora, es importante también señalar que hay otras luchas que tienen que ver eh, con el tema energético, no solamente en la región del Istmo de Tehuantepec, sino en otras zonas de México, por ejemplo, tenemos una lucha muy fuerte en contra del establecimiento de un gasoducto y de dos termoeléctricas en las faldas del volcán Popocatépetl. Es una verdadera locura establecer un gasoducto y termoeléctricas en esa zona, que es una zona sísmica con erupciones constantes. Y precisamente detrás de este proyecto se encuentra una empresa de capital vasco, que es Abengoa. Es decir... Tenemos eh, principalmente con los dos últimos gobiernos mexicanos, el de, Fe, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón, un acuerdo de la clase empresarial española con la clase política mexicana, donde en una especie de matrimonio se enlazan para promover una serie de empresas, no solamente eh, eh, en el área Energética, sino también turística, hotelera y en el área de la infraestructura carretera. Es decir, están penetrando una gran cantidad de capital ibérico a nuestro país, pero también a toda la región latinoamericana, en una lógica de una nueva invasión colonial. Es decir, eh, se vuelve a aquella... Historia de hace más de 500 años donde hay desplazamientos, asesinatos, despojo de tierras a cambio de unos espejitos. Es decir, estamos enfrentando una nueva invasión que se está expresando de muchas formas y en diferentes sectores.